Un hombre quedó captado en cámaras de vigilancia mientras sustraía varios teléfonos celulares en una tienda ubicada en este municipio de San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió en un establecimiento de ventas de celulares localizado en la calle Salcedo, Esquina Bono. El antisocial era una persona de confianza del negocio, ya que en múltiples ocasiones era buscado para recoger y botar los desechos. Para NTN, su noticiero regional... Joanny Paulino